Momentos en la vida en que al doblar una esquina caes por un precipicio, cuando quise preguntarle una duda a mi padre, él ya se había ido y yo me sentí tan huérfano. Yo me sentí tan huérfano Hay momentos para darte cuenta De que no eres grande Te sientes vulgar y mezquino Yo que me creía poderoso Hasta que se me cayó todo Cuando le fallé a mi hijo, tan miserable y yo me sentí tan miserable y es que hay momentos en que por fin descubres que tú no eres ese que tú no eres el justo ni el amante ni el decente Eres ideal. Hay un momento extraño en que miras despacio y das gracias a tu suerte por las lentejas de tu abuela, por la mirada de tu amada porque tus hijos miran al frente sientes agradecido y tú te sientes tan agradecido habrá un momento ideal para decir hasta la vista para hacer para la última apuesta y alimentar la nueva espera pero yo mientras tanto quiero seguir disfrutando de cada momento ideal de cada flor ideal de cada beso ideal I'm with it.